¿Cómo están? Espero que estén súper, súper bien. Hoy de lo mejorísimo de la vida. Bienvenidos al Ok, hoy están viendo y hablando con un zombie. Hoy es el primer día después del cambio de horario y yo no sé qué estoy haciendo con mi vida. O sea, no entiendo por qué mi cuerpo no procesa, que solamente se adelantó una hora en el horario y no pude dormir nada. Y ahorita me estoy muriendo de sueño. Entonces, es un zombie. Digo, soy un zombie. Y bueno, el caso que les voy a contar el día de hoy, he estado la última hora, bueno, dos horas, viendo este caso porque desde ayer lo empecé a ver, pero por lo que les digo que no pude dormir y no sé ni qué onda con el cambio de clima, o no más, de horario, pues como que no lo podía retener bien en la mente, pero hoy, ya por fin, y ya que está todo retenido aquí, digo, wow, es un caso muy bueno. Si ustedes son fans o antifans, o así como que le tienen miedo a los peluches, a Chucky o algo por el estilo, este caso les va a gustar y si no, pues también les va a gustar porque está muy padre, así que Recuerden seguirme por mis redes sociales si no me lo han hecho, se esperan de mucho contenido por allá. Les di una breve actualización de algo que me pasó jugando la aplicación, bueno no jugando, más bien usando la aplicación que les puse en el video pasado, en la de que según hablas con los muertos y demás. Así que pues yo les recomiendo seguirme por mis otras redes para que también vean, tengo TikTok, TikTok Facebook y demás. Y bueno, recuerden suscribirse a este canal porque pues se va a volver su canal paranormal favorito, recuerden que aquí subimos cuatro videos a la semana y pues ya, y pueden checar mi tienda fantasmita que el link directo a mi tienda oficial está en la cajita de descripción, hay playeras, collares, sudaderas y un montón de cosas oficiales fantasmitas que les pueden agradar, gustar y demás, así que bueno, esta zombie les dice vámonos directo a este video. Bueno, abuelo, está raro y miren, es, es como una historia. Ya tengo como un resumen aquí en la mente, así que espero de verdad poderlo decir así como lo estoy pensando y como lo estoy creando en mi mente. Esta cuenta se llama Knit with Sun, ok, y eh, no tiene muchísimos seguidores, o sea, tiene muchos videos, eso sí, tiene ni mil seguidores y como podemos ver en la descripción de esta cuenta dice mi hermana y su hijo eh, tejido están desaparecidos. Estoy subiendo los videos que están en su, en su celular. Bueno, entonces, pues, ¿qué nos dice esto? Que todos estos videos que fueron eh, subidos a TikTok eh, ya los había grabado alguien y los está subiendo la hermana porque el niño tejido o el hijo tejido y su mamá, porque es su mamá humana pero pues es un hijo tejido, están desaparecidos. Conforme vamos viendo los videos nos damos cuenta más o menos de la historia que pasó con él y por qué están desaparecidos. Bueno empezando, se supone que esta señora literal tejió a un hijo, por eso le llama mi hijo tejido. Y si yo contara las veces que en sus videos dice hijo tejido Y me tomara un shot de agüita cada que dice mi hijo tejido Yo creo que me acabaría el agua del mar Porque literal lo dice como 100 veces en cada video de 15 segundos Entonces pues ella hizo este hijo tejido Y ustedes se preguntarán ¿Pero por qué crea este hijo tejido? Pues dice que este hijo llamado Whitney Así que cada que yo diga Whitney me estoy refiriendo al hijo tejido es como un reemplazo de su hijo verdadero. Es decir que pues ella, pues en parte de su duelo, como ustedes le gusten llamar, hizo un hijo y pues literal yo creo que es así como ustedes lo están viendo. A lo mejor es una imagen o así como que trató de darle la mayor semejanza a lo que fue su hijo en persona. Lo raro comienza cuando ustedes ven como, eh, o sea, las posiciones en las que está este Whitney, o su hijo tejido, pues no son propias como de un tejido Porque pues un monito tejido es así todo aguado y así Entonces que esté parado en una patineta Y que esté con el perro y no sé qué Parece realmente que más bien alguien está metido dentro del disfraz de Whitney De su hijo tejido Bueno, y pues ya, ella empieza a subir videos Pues la verdad es que sí están un poco raros O sea, entiendo la parte de que sí cree que su hijo y demás y empieza a subir videos de que no, miren, es que mi hijo cuando era bebé y me tardé nueve meses en hacerlo pero, o sea, ustedes piensan pues un embarazo, ¿no? pues no, o sea, ella se refiere a que nueve meses tardó en tejerlo entonces por eso ella dice no, pues me tardé nueve meses porque pues fue un pues, sí, como... Haciendo una referencia a un embarazo y, le, y dice ella así como bien raro de que no, pues es que ustedes me pidieron ver fotos de, de cuando él era bebé o antes de que él naciera y la fregada y lo que nos enseña son como paquetes de hilos porque pues para hacer semejante tejido enorme porque es como de punto de cruz, creo que así se llama, eh, pues sí necesito como bastantes kilos de hilo, entonces es lo que nos enseña y así de que no pues ya le estoy leyendo los libros de Harry Potter y que estamos viendo eh, pues caer la nieve y que lo lleve a un museo y bla bla bla bueno, ahora ella toma videos de que por su casa pues está todo nevado y podamos notar un detalle y es aquí cuando empieza como lo raro, y es que tiene como dos, dos versiones esta historia Primero vamos con el de la mamá. Ella está tomando videos y dice, no, pues ya está nevando, pobrecito de mi hijo, ya no va a poder salir porque pues si lo saco a la nieve, pues se le pueden arruinar sus hilos, ¿verdad? Entonces pues no quiero que él esté dañado y pues no, no lo vamos a dejar salir no lo voy a dejar salir, pues lo siento mucho. Pero notamos que si se supone que viven solo ella y su hijo Whitney, el hijo tejido, en, en su casa, notamos que hay unas huellas que van como a lo que es pues el garage, o sea, pues... Casi siempre en las casas de Estados Unidos y en otros lados, pero más allá. acostumbran a tener así como una construcción fuera de su casa, donde pues es el cuarto de tiliches o... Pues sí, más o menos así. Entonces, ahí se ven unas huellas. Y ella dice, ah, oigan, ustedes me dijeron que pues de quién son las huellas. Y pues sí es cierto de quién son, porque pues no hay nadie más en la casa. Solamente estamos pues Whitney y yo, y pues Whitney es un tejido. Y pues él no me ha dicho que ha salido ni nada, entonces... Y dice, aunque pues no sé él qué está haciendo sin que yo lo sepa. Entonces tú ahí empiezas a pensar, ok, entonces el hijo Whitney se mueve solo, ok, eso está muy raro. Y si ustedes ven el tejido así tal cual, los ojos y todo, pues sí está raro y feo, a mí me daría miedo estar Alrededor de algo así. Entonces ella dice, no, pues miren, de las huellas que están ahí afuera, que van hacia el garage, las voy a investigar después. Hoy no pude porque un amiguito vino a jugar con Whitney y pues sí, ahí está la foto del niño y pues el muñeco este, ¿no? Ok, bueno, está bien. Y al día siguiente dice, a ver, ahora sí ya me voy a ir a poner a investigar porque estas huellas aparecieron otra vez, o sea... Pues no hay nadie más. Yo estuve vigilando y pues realmente es que yo no vi nadie que se metiera. Entonces pues tiene que ser alguien pues de aquí adentro, ¿no? O sea, si no soy yo, pues es Whitney. Pero Whitney pues... Pues se mueve solo. Y ella no sabía. Yo creo que nadie sabíamos. Ok, entonces ya. Aquí se pone todo raro. Porque se supone que va al garage este. Y encuentra como pedacitos de hilo. Y pues bueno, Whitney está hecho de hilo, ¿Verdad? empiezan a pasar cosas raras porque empieza así como a darle mensajitos raros y pues dice es que estos son hilos de Whitney entonces vemos como un pentagrama ahí en el piso y este monito de nieve Creepy, sí, está bastante creepy. Me recuerda al caso que ya vimos anteriormente donde se supone que una secta como que está acosando a un chavo y a su novia y también le hacen figuras de nieve y le ponen así como sangre. Bueno, entonces vemos que ahí está un alfiler estos que los utiliza para para hacer a Whitney, ¿no? Porque los tiene así como sagrados de que no, pues estos son los que yo utilizo y con estos nació Whitney y demás y no encontraba uno. Entonces ahí está. Pero alrededor de de pues el alfiler hay como sangre y hay un mensaje tú a primera vista te puedes dar cuenta pues que está volteado pero ella dice ay no, no, yo no sé qué dice aquí y pues demás cuando descifra el mensaje básicamente dice de que encuéntrame en la casa o te voy a encontrar yo y ella así de que Whitney o sea, Whitney ya se me está revelando porque Whitney nunca hacía estas cosas yo he sido una buena madre eh, yo lo he cuidado, yo lo creé yo pues le doy todo y demás y tú así como que ok, ok cuando entra a la casa se da cuenta de que Whitney no está y hasta dicen los videos así que Whitney nunca hace esto, o sea, no sé qué está pasando, por qué me está haciendo esto y pues bueno. Entonces pues vemos más hilito de Whitney por ahí, por la casa. Cada cierto pedazo de hilo encuentra un mensaje nuevo y estos mensajes dicen tráeme un amigo, necesito amigos, mamá y no sé qué. Y también encuentra peda o sea, sus peluches como colgados. Y dice, es que yo no le puedo traer más amigos porque ya tiene muchos. Pero nos da a entender con ese mensaje de que ya le ha llevado muchos amigos y de que esos amigos ya no salen de su casa. Es como si fuera una trampa para los niños o sea, de que, ay, si vengan a jugar con Whitney y demás, y los niños ya nunca salen entonces pues que ya ha tenido muchos y pues que ya no le puede llevar más, o sea ya tantos niños desaparecidos, no las cosas se empiezan a poner más raritas porque ese hilo que ella va siguiendo que le va poniendo mensajes pues la lleva al sótano. Ahí en el sótano encuentra más peluches como colgados que se supone que son de Whitney que ella misma le había tejido y pues así. Y le va poniendo como fotos viejas y le dan nombres así pues parecen al azar pero pues no son tan al azar. Pero ella pues su mamá, o sea la mamá realmente no sabe a qué se está refiriendo y sigue sin encontrar a Whitney. Ella sigue buscando a Whitney. Pero aquí empiezan a meternos un poco de lo que es la versión de Whitney, o sea, la versión del hijo tejido. Y también nos empiezan a meter un poco de lo que es la hermana. Es decir, que recuerden que estos videos no lo está subiendo la mamá de Whitney como tal, sino la hermana. Entonces ella sube unos cuantos videos donde dice, eh, no, pues miren que mi hermana está desaparecida desde que empezó con este rollo de tejer y que su hijo tejido y su muñeco y bla, bla, bla pues se ha comportado muy raro y ahora pues no sabemos dónde está porque no está ni ella en su casa ni su muñeco ese. Y nos dice su hermana que pues dejaron una nota simplemente donde decía sube los demás videos que encuentres en el teléfono. Pero fuera de ahí no sabe nada más. Como les dije empezamos a ver un poco, poco a poco, un poco de la historia de Whitney. Y aquí yo me puedo percatar de que nos trata de decir Whitney que es que es una persona real pero que su mamá pues tiene a alguien ahí en el disfraz y que lo está haciendo pasar por su hijo tejido. Lo cual pues tendría un poco de sentido con lo que decíamos al principio de que las poses del muñeco y demás no son de un muñeco, son como de que alguien que está disfrazado del muñeco y a lo mejor por eso es que tantos amigos que no salían de su casa, porque a lo mejor pues los estaba convirtiendo en Whitney. Sin que ellos quisieran, obviamente Porque hasta la hermana dice Es que no, o sea, se está con esa obsesión De los tejidos y demás Ella se ha comportado y se ha, o sea, hecho como muy rara Total, después de que la hermana da sus declaraciones Nos da a entender la mamá Que pues ya encontró a Whitney Y de que ya está en su cuarto y todo normal Y todavía dice Ay, mi hijo tuvo un gran día escondiéndose en el sótano Pero pues ya, yo ya estoy acá Y pues necesito dormir Miren, él está ahí dormidito Y pues se ve el muñeco que está ahí como en una cuna, ¿verdad? Bueno entonces ella se supone que está como dormida porque está teniendo un episodio donde eh, esos episodios ella dice como que pierde la noción del tiempo. Pero los videos que vemos después más bien son de lo que hace Whitney, como si Whitney hubiera agarrado el celular y hubiera grabado los siguientes videos, porque pues se ve la mano así como tejida, como que se baja de la mentada cuna esta que les digo, va al cuarto de su mamá, agarra las pues como los alfileres estos. Y pues siento yo que nos da a entender que él más bien le está haciendo como daño para que lo deje irse, porque pues él trata como de huir, de escapar. Aparte en un video vemos como lo que es la cara de Whitney, pero parece que le quitaron la parte de los ojos y ahí se ve un ojo real, porque después la mamá sube un video así de que ¡Ay, Whitney! Tenía la cara muy sucia y parece que le pegó otros ojos encima. Los últimos videos que vemos... Básicamente son como una explicación de las fotos que la mamá encontró en el sótano. Ya ven que eran fotos así como de una escuela y de unos niños y así como nombres random. Da una explicación porque ya se escucha otra voz, se escucha una voz masculina, pero no le entiendo nada porque parece que está como susurrando así. Entonces no entiendo qué está diciendo. Entonces aquí tenemos dos versiones. La versión una mamá que está en duelo por la pérdida de su hijo y que está creando así pues un muñeco como para reemplazarlo como para tener algo o alguien que cuidar y del otro lado está la versión del hijo que realmente no es un muñeco sino que la mamá pues está tipo como secuestrando algún tipo de niño y le pone pues ese tejido encima como para que no se den cuenta que es algún niño desaparecido, que se robó por ahí Y pues que los obliga a portarse como si fuera su hijo Whitney Pero pues realmente es que es una persona normal Entonces pues les digo, mitad de los videos son la explicación de la mamá Y la mitad de los videos vemos cómo el hijo Whitney trata de huir ¿Ustedes qué opinan de estos videos? Que si el muñeco está como vivo, y que camina o que realmente es un niño que pues está ahí O no tanto un niño, a lo mejor una persona Que pues lo tienen así como secuestrado Y que le ponen ese disfraz de tejido encima está, está escalofriante está bastante, bastante original Así que pues díganme en los comentarios ustedes qué opinan que va a pasar después, porque sí que activa la historia, o sea, realmente el último video que subieron fue hace 6 horas nada más, entonces si ustedes quieren ir a seguir la cuenta y ver en qué sigue todo esto del tejido hijo Whitney pues pueden ir a seguir la cuenta. Y si quieren o prefieren esperar, o si no tienen TikTok, a que sacan más videos que yo pueda completar una segunda parte, pues díganmelo en los comentarios. Y bueno, espero que les haya gustado mucho este video. Está larguito. Los quiero mucho. Y esta zombie se va a dormir un ratito. Les mando muchos besos. Bye.